Hola, vamos a ver cómo insertar contenido a nuestra site que creamos el día anterior. Mirar, estoy dentro de mi cuenta de Gmail, logueada, lo sé porque está aquí mi fotografía y lo que he hecho es entrar en Drive ¿vale? para encontrar la site que estuve haciendo el otro día. No la voy a encontrar en site que está, este apartado únicamente lo vamos a utilizar cuando creamos una nueva, lo voy a encontrar en Drive. En exactamente en mi unidad. ¿Veis que está aquí? Y aquí la tengo. Está aquí porque esto es el acceso rápido, ¿vale? Y es de las cosas que he utilizado eh, hace poco. Si no eh, lo veis, está dentro de archivos, pues está aquí. Bien. Eh, si lo hubiesen compartido conmigo, si la unidad no... digo si el site no fuese mío por ejemplo en el caso de mis compañeros con los que lo he compartido no estaría en mi unidad a menos que lo hubiesen trasladado, estarían en compartido conmigo que está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues accedo a mi site. Bien, siempre que accedo voy a acceder a la página de edición donde voy a trabajar. Si quiero ver la vista previa de cómo va a, a quedar, tengo que dar al ojito y ahí veis que aparece pues cómo queda mi eh, site como lo verán eh, las personas que acceden a él muy importante es que aquí tengo cómo se visiona en una pantalla grande cómo se visiona en una tablet cómo se visiona en un, un móvil para cerrar la vista previa no voy a hacer como hago en otras herramientas cerrar la ventana lo que voy a hacer es cerrar la vista previa que es haciendo clic cruz de aquí abajo Cierro y vuelvo a la sección de edición. Voy a irme por ejemplo a la página de actividades y aquí a mano derecha veis que tengo el cuadro de diálogo de insertar, páginas o temas y me posiciono en la de insertar que viene por defecto. Veis que puedo insertar cuadro de texto, imágenes, una URL o subir cualquier tipo de archivo de mi PC. Vamos a empezar por aquí. Voy a insertar un cuadro de texto y veis que aquí pues puedo escribir todo lo que me apetezca y sobre ello trabajar. Eh, puedo modificar esto y hacerlo un título o hacerlo un subtítulo. Veis que según el tema que hayamos escogido, pues nos modifica el, el tamaño, el tipo de letra. Lo voy a dejar en texto normal, pues como siempre puedo ponerlo en negrita, cambiar la alineación, lo que viene siendo un, un, un diálogo de texto habitual de formatos. Esto es muy interesante, puedo insertar un enlace, es decir, que me navegue a otro sitio, incluso que me navegue a través de estas palabras a otra página de mi web, es decir, que si yo aquí en actividades tengo algo que comentar sobre los tutoriales, pues por ejemplo porque diga que en este tutorial podréis ver cómo se elabora una presentación Prezi, me va, quiero que vayan a tutoriales, pues podría poner un enlace a la página de tutoriales. También puedo borrarlo, y si no me parecía bien borrarlo, pues puedo deshacer la última acción que vuelva a aparecer. Si me posiciono otra vez sobre ello, si no estoy posicionada, veis que no aparece nada, pero si me posiciono es cuando aparece el, el cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? Y más opciones de edición que puedo tacharlo, puedo borrar el, el, el formato o puedo hacer una fuente de código. Luego puedo trabajar también sobre el tamaño, veis que aquí hay dos puntitos, pues puedo hacer que este texto sea más pequeñito, de tal forma que aquí me quepa pues una imagen que acompaña el texto o un documento, lo que a mí me apetezca. Pero aquí dentro de este apartadito, esta sección que tengo aquí, puedo insertar no solamente texto, sino otras cosas. Hay otra manera de insertar texto dentro de nuestra site. Simplemente hago doble clic dentro de cualquier página y me aparece esta ruedecita donde pues, están todas las opciones. Pincho en texto y si os dais cuenta me ha añadido una sección diferente, un apartado distinto. El primero voy a escribir aquí para que lo veáis... Veis que aquí tengo un primer apartado y para trabajar sobre este tengo que posicionarme en este otro. Las mismas opciones y lo que me interesa que veáis es esta parte de aquí. Si pincho sobre este icono de que es una paleta de colores me hace un estilo diferente de la sección, un énfasis en azul, un énfasis... El caso es que también puedo poner como énfasis o de fondo una imagen que puedo o subir de mi PC o seleccionarla. Esta es una galería de imágenes que te ofrece Google Site o puedo elegir una URL, buscarla de mis propios salones o de Drive. Voy a ver una de la galería, esta misma, para que veáis el efecto. Ha tardado un poquito porque ajusta el tono de la imagen a lo que yo estoy haciendo aquí. Puedo duplicar la sección si pincho aquí y veis que tengo el mismo fondo, el mismo texto, pues porque quiera mantener la misma apariencia y simplemente tengo que modificar el texto o puedo eliminarlo. Vamos ahora a insertar una imagen en la sección de fondo en lugar de una imagen de la galería una imagen nuestra de nuestro PC que tengamos guardada y nos interese. Pincho en la paleta de colores que hay aquí y me voy a imagen. En lugar de seleccionar una imagen la digo subir. Voy a seleccionar esta que tengo por aquí. Abrir y ves que ya me la ha puesto de fondo, la ha ajustado como bien le ha parecido porque la imagen estaba en vertical y no en horizontal, entonces coge solamente una parte. Y veis que el color, que no teníamos acceso a modificar el color del texto, lo ha modificado site solito, lo ha puesto en blanco para que resalte sobre el fondo. Con eso habríamos visto lo que es insertar un cuadro de texto y cómo trabajar por secciones. No olvidamos que una vez que he terminado, si quiero que mis seguidores vean todo lo que he trabajado, tengo que publicar. Si no publico, no lo verán. Estará guardado porque recordamos que todas las herramientas de Google Site auto guardan todo nuestro trabajo, pero para que se pueda ver por parte de las personas que visitan nuestro site, tengo que publicarlo. Voy a ver una visa previa primero, estoy en la visión de móvil, me voy a Tablet, pantalla grande, cierro la cruz y publico. Espero que os ayude.